Los efectos adversos de los medicamentos pueden ser leves, como dolor de cabeza o sequedad bucal, pero los hay también potencialmente mortales, como sangrado severo o daño irreversible en el hígado o en los riñones. También pueden afectar a la conducción y propiciar caídas. Conviene informar con la mayor precisión y cuanto antes al médico de estos efectos, o si nos preocupa que el fármaco pueda estar haciendo más daño que bien. Tal vez se pueda cambiar por otro que tenga mejor balance beneficio-riesgo. Si tenemos una reacción no descrita en el prospecto, no es mala idea informar telemáticamente a la autoridad sanitaria correspondiente en calidad de ciudadanos o comunicárselo al profesional. El sistema de farmacovigilancia se nutre de estos datos y así contribuimos a que los medicamentos sean seguros.